Wop a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sli Pintora, al a todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke Mientras voy comprobando que estén el, el repartir experiencia encendido y las opciones de vídeo encendidas Les comento y les repito, como siempre, que tenemos actualmente un sorteo de Pokémon Luna o Pokémon Sol Un juego que se va a sortear al tener los mil suscriptores de acuerdo, entonces lo voy a dejar aquí arriba a la derecha en el botón de información y seguimos con la aventura. Eh, aquí tengo el primero. A Grecia. Vamos con el capítulo 24. Habíamos capturado un másmar. Vamos a buscar. A ver si hay algo por aquí. Nanai. Se escucha el, los Fletchit. Hiperpoción. Combate que vamos a pasar de él Porque no nos sirve para nada Fletching mm. <ríe> Pokémon volador normal Que se convierte en volador fuego Nada, vamos a pasar Vamos a pasar Y aquí hay una entrenadora Que está expectante Vamos a asustarla Te voy a asustar <ríe> Te asusté ¡Hala! ¿Hace el recorrido en ciudad? Enséñame tus Pokémon. Que eso también es turismo. Vale, turismo. Enseñar Pokémon a los, a los contrincantes. La veraneante Melanie te desafía. Venga, Melanie. A ver qué tienes para darme. ¿Tienes un Pokémon solo? Miau. Miau normal. No tipo Alola. Muy bien. Y yo a Grecia. O sea, normal contra tierra. Eh. A cero. Vamos a usar un garra metal, que yo creo que con eso va, que chuta. ¡Oh, lo aguanta! Pero mi ataque subió Mordisco. ¿Pero por qué le quita tanto? Jamás lo sabré. Siniestro no es ni... No, no, bueno ni contra tierra ni contra acero, así que no entiendo por qué le quita tanto. Bueno. ¡Qué bien! ¡Me voy a hacer un selfie! He perdido contra alguien que está haciendo recorrido insular. Una experiencia muy de Alola. Vamos a subirla a Twitter. Esta mujer. <risas> um, Sigo sin creerme que esté repartido, esté encendido. Pues sí, está Si me da o se va a apagar es que está encendido. No sé, estoy muy desconfiado con eso. Vamos a seguir por aquí. Y aquí hay otra entrenadora. Pero aquí hay algo negro. ¿Tú qué me dices? ¡Alola! Ah, Lola! Yo soy la más coquita de las tres, no sé qué. A ver. Y ahora, cima del volcán. Vale. ¿Qué significa que por aquí no puedo ir? Tengo que entrar por aquí. Voy a decir Pokémon de ruta, pero ni de coña. Aquí empieza el recorrido a Lola. Aquí empieza el recorrido. <risas> Hasta aquí arriba, no enhorabuena. ¡Uy, que me lo oscura! ¡Qué bien! Puedes atajar por ese túnel. Por ese túnel. Y si voy por aquí. ¿Qué me voy a encontrar? Objetos. Y aquí, importante. Una. Una célula de cigarde. Aquí hay un objeto. ¿Un cabrón? Aquí está otra de las hermanas Alala, ¡Ah, esa es la más guapa de las tres hermanas Ah, vale <ríe> Ok Vale, vale No, espérate Son diferentes todas Entrenador Venga, Vamos a por el entrenador los entrenadores guays como yo usamos Pokémon guays como mi cadabra. Prepárate. Uf, voy a usar a cadabra. <susurra> ¡Cadabra! <risas> Iba a cambiar y poner a Dakorita. Pero es que también es veneno. Entonces no me compensa nada. Eh. Vamos a usar Impresionar. Es súper eficaz. Si No creo que me haga mucho. Que no me haga mucho. ¿Qué, qué? <ríe> Dios mío. Venga, otra vez. Y ese cadáver fuera. ¡Fuera! ¿Tienes algo más para mí? Primera que nada, Grecia sube al 25%. Quiere aprender... Bomba Fango. A ver, Bomba Fango. 65, 85. Puede bajar la precisión del objetivo. Y Magnitud es muy impredecible, Puede ser una Magnitud 5 como una Magnitud 10. Venga, para eso tengo Terra, Templor. Bomba Fango, para lo que pudiera pasar. El igual es 25... <ríe> Parece que... Ah, guay me superas Yo quiero tener un, un, un skin Como el de ese señor, por ejemplo Vamos a quitar a Grecia de la primera Que Grecia tendría que estar evolucionando Si mal no, no recuerdo Vamos a poner a Annie y, y, y, No puedo llegar ahí <risa> combater ¿no quieres combatir? Fletching, no. Coño, <ríe> tan desventaja? ¿Qué tipo de bicho? Uir, huir, huir, huir, huir, huir. <ríe> Bien. A ver, primero que nada, ya que estoy, ya que he cruzado, vamos a ir por aquí hasta sin, sin tirarme por ningún lado y vamos a cruzar por donde es más, en, donde hay menos tierra. Y vamos a coger esta aquí que es una. Un tumba rocas. Una MT. Muy bien. Y se me activa también para poder hacer fotos con el Pokevisor. Uh, Cubon. Cubon. Vamos a poner esto para encuadrar. Ah, qué bonito. Pero voy a sacarle una foto donde esté de frente. Y un poco el pingui. Insuperable. Yo creo que es esa. A ver, por aquí se ponía ahora hacer el pinky. Venga. Vamos a por ese. Vamos a ver cuál es la mejor Esta está guay Pero esta mola fleje Venga 4.968 Bueno 26.000 Ya va quedando menos para los 100.000 Nada Vamos a lo nuestro, que es la aventura. ¿Para aquí hay algo? ¡Sí! El skin de este tío mola. Si ante mí se hiergue una montaña, esa montaña será escalada. Y ese es el espíritu del montañero. Los montañeros han cambiado mucho. Antes eran gorditos y con barba. Y ahora están. Ahora se parecen a este, al de al de 4 El que siempre iba por ahí escalando todo, todo lo que se encontraba. El montañero Rufo te desafía. Los enrola. Mm. A ver, creo que Bicho perdía contra Piedra porque la Piedra aplastaba al Bicho. Esa era mi forma de, de recordarlo. Entonces vamos a meter a Rocío. Por cierto, el dibujito de Rocío... En, aquí abajo, en, en, en la lista de, de Pokémon que tengo, yo lo voy a dejar como Wissiwassi forma banco. Porque estarlo cambiando todo el rato es muy incómodo. Sobre todo me di cuenta en el, en el capítulo anterior, en el 23, que en una sola en una sola batalla pues lo tuve que cambiar tres o cuatro veces el skin y no es necesario. Entonces vamos a usar eh, Salmuera. Dios, se esquivó el ataque. Mm. Espérate, que Rojenrola también suele tener. Eh, el, esto, la, lo que le dejan solo con uno solo de vida. Almodera frágil. Bueno, en este caso no lo tiene. Golpe cabeza. Me cago en la leche. Y este hombre tiene más Pokémon, así que vamos a usar Acuaro. Me cago en la madre que lo trajo. Se me curando un poquito. Y vamos a usar. Salmuera. Pedrada. Pedrada la que tienes tú, macho. ¿Y me mata a Rocío? Imposible. Rocío no puede morir. <ríe> es mi Pokémon clave contra esta. Contra este.. Jefazo. Va a mandar a Machomp Machomp O sea, tipo lucha Venga, vamos a seguir con esta Rocío, tú puedes Rocío, usa Poder Z y salmuera Bueno, eh, hidro, avisal. A navegar Por las olitas de Hawái Venga ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! Pero ya de ya... ¡Toma! <ríe> no pudiste contra eso, Machomp. Hay montañas imposibles de escalar. Como esta con la que me acabo de topar. O otro que eh, en algún momento fue miembro del Teen School. Bueno, dejamos a Nia la primera. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este, este sendero. Eh, qué miedito, qué miedito. Pokéball. Un antiquemar, mira, está bien. Y aquí volvemos y estamos otra vez con la más coqueta de las tres. Es decir, vuelvo a subir arriba del todo. Y tú cúrame porfa <ríe> Yo creo que no me he dejado nada por atrás eh... bah, Vamos a guardar Y creo que empezamos ya con el recorrido insular Venga, vamos a empezar con la prueba eh... Pero es mala idea Tener a la primera Ani. Vamos a poner a Rocío a la primera. Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Yo soy Kiawe. Me dedico a aprender de los pasos de baile tradicionales de la región de Alola junto a mis Marowak. Mi prueba es distinta a las que ha superado hasta el momento. ¿Estás preparado para afrontarla? Mm, vamos allá, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo <ríe> Que comience la prueba Mi prueba ser servirá para medir tu capacidad de observación Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes para decirme en qué se diferencian Muy bien, empecemos Buf, yo soy malísimo para esto Presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. ya me olvidé del primero. <ríe> ¿Podría decirme en qué ha cambiado de un baile a otro? <ríe> ¿Puedo verlo otra vez, porfa? <ríe> es que no me he fijado muy bien. A ver... Vale, el del centro es el que cambió <ríe> El del centro El del centro Ah, sombruso Estoy impresionado, maravillado Podría decirse, vamos Marowak Rowak, wawak Ah, que peleó contra Marowak <ríe> Es fantasma y fuego Rocío ahora mismo le da... Le da pal pelo, eh En muchas cosas, ¿vale? Principalmente Rocío tiene Finta Y al mismo tiempo Tiene Salmuera Eh... Yo creo que con Salmuera ya se lo carga Con Hidrobot y Sabizal el... Lo manda pal piso Lo remata Porque ya que está muerto Es un fantasma Venga. Se le tenían que haber apagado la, ja, Las llamas al meterse debajo del agua Estaría muy guay que lo hagan Para la siguiente generación Chao Maruak Rocío al 25 Quiere aprender derribo Sí, vamos a hacerle olvidar refuerzo Que me parece que es una estupidez Aunque derribo resta mi propia vida. Así que lo usaré poquito. Anto al 27. Mi Marowak maravillado ante tu baile, tu, ante tu brillante respuesta, no ha podido contener sus ganas de compartir contra ti. Segunda ronda. Venga, vamos a ver en qué cambia el baile. Dios. Vale, quiero ver cómo se quedan. El de, la, el de más a la derecha tiene el, la, la, el brazo derecho hacia atrás y está como diciendo, ¿dónde está la manzana? <risa> de ser, perdón, ¿dónde está el cráneo de ser o no ser? El que ahora mismo está en el medio se queda pa, con, como si estuviera haciendo una flexión. <risa> Y mirando para la izquierda. Y el otro, el que está más a la izquierda, se queda mirando hacia la derecha. Con la derecha más atrás y la izquierda adelante, como si tú fuera, fuera a atacar. Vamos a ver en qué se diferencia. <ríe> podría decirme en qué ha cambiado de un baile a otro? <ríe> que aparece el montañero. Estoy impresionado, maravillado, podría decirse Vamos, señor montañero ¡Alola! Lola! O sea que ahora combate contra mí, contra mí el montañero ¡Qué guay! Montañero Baristo, te desafía A ver, Risto ¿Qué me trae? Un magmar mm. Contra este no hay duda Rosito, mi arma Usar banco o rosito Usar Banco Pokémon. Por cierto, el Banco Pokémon no funciona todavía para Pokémon Sol y Luna. Vamos a usar el, po el Poder Z. empieza ¿Él? ¿Es más rápido? ¿Capullo? La, la, la, la, la. Ya me estoy aprendiendo los bailes del de, del, de los cristales Z. Venga. Pórtice abisal La verdad que me encanta este ataque Chao más mar Nos vimos ¿Qué pasó? Venga El resto también Annie al 25 Dacorita el 26 <ríe> Si yo soy tú Y tú eres yo ¿Quién es el más tonto de los dos? tú por hacerte esa pregunta, hijo mío. Hoy, ¡Oh! ¡Han va a evolucionar? Bueno, está evolucionando. Yo no voy a dejar de evolucionar. Su evolución sigue siendo bicho hada. Ribombi ¿Aprendes algo? No aprende nada. Ay Annie, tienes que aprender más cosas, ¿eh? Perfecto. Completado. Página de la Pokédex. Sigue siendo bicho Ada. Bueno. <ríe> bueno, ok. Venga, vamos a seguir con lo que estamos. Ahora si sí quieres aprender algo. Bola polen. Venga. Vamos a ver qué es bola polen. O Ser tipo bicho seguro. Josh 90 dice. Ataca al oponente con una bola explosiva. Si ésta alcanza a un aliado, le hará recuperar. <risa> ¡Qué guay! O sea, ataca a un, a un oponente y le resta eh, 90 de vida. Si alcanza a un aliado, recupera vida. Oh, pues estoy, estoy sisma la porra. También reduce sus ataques especiales al oponente. ¿Y viento plata? Mm, en escamas puede subir todas las características de quien lo usa. Está claro. Estoy sisma fuera. Qué guay bomba, polen. Bola de polen. Me gusta. Me gusta. ribombe, Ani. Para los amigos. Este montañero maravillado ante tu baile respuesta... ...hasta ante tu brillante respuesta... ...no ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Muy bien. Y aquí el baile final. Dios, cambió de ángulo. Vale. Está el montañero ahí bailando ahí. Ey y vamos a ver los Marowak el Marowak de más a la derecha tiene la, la izquierda hacia arriba mirando hacia el palo el montañero está haciendo una una N bueno, una N no algo parecido y tiene la izquierda para arriba, la derecha para abajo y la izquierda está mostrando la palma el Marowak de que está justo detrás Tiene La derecha, su derecha Apoyada el, Su mano derecha Subida con el palo y el, y el último Marwa De todos parece como que está Sacándole la foto Vamos a ver en qué cambia <risas> Ay, En qué cambia en que aparece un Pokémon sospechoso por ahí. Asombroso, estoy impresionado. Maravillado, podría decirse. Vamos. Pokémon Dominante. Uf, ¿qué es el Pokémon Dominante? Que es la evolución de Salandite, o algo así se llamaba. Salace. Salasle. Uf, Dios mío. ¿Este Pokémon de qué tipo era? Veneno... Fuego Veneno-fuego Así que... Aquí no me aparecerá la información ¿no? no Y tiene mucha más defensa especial Iba a decir, voy a usar acuaro, Pero no Hidrovórtice, pirotecnia Uy, bueno, no creo que me lo cargue de la primera, pero le va a quitar muchísima vida. Venga, Rocío, tú puedes. Lo que no puedo utilizar, a Anton en, esta, en este combate. Prohibido, Anto. Prohibido, Grecia. Prohibido, un B. ¡Toma! No aviso a nadie. <risa> ¡Toma! Super Rocío! ¡Qué demostración tan impecable! No se, no se te ha escapado ni un detalle de nuestra, de nuestra magnífica danza. Y te has enfrentado a este formidable Pokémon, termible Pokémon, dominante del volcán con gran coraje y valor. Estoy impresionado. Te hago entrega del pirostal Z, que estaba en posesión del Pokémon dominante. O sea, me podía haber utilizado el ataque Z de fuego. Madre mía, madre mía. Prueba superada. Venga, venga, venga.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 Y además, ahora podrás llamar a Charizard con tu busca buscamontura para, bu para surcar los cielos y visitar cualquier lugar por el que hayas pasado. Toma. <ríe> Muestra el pirostal Z al ayudante de, de prueba apostada frente a la barrera del capitán para que te deje pasar. Nosotros seguiremos practicando nuestros pasos de baile. Y no, caja no cejaremos... Hasta... No cejaremos, no sé qué. Hasta descubrir todos los secretos del, que oculta el poder Z. Una vez pasada la barrera del capitán, ya se puede avanzar por la siguiente ruta. Ok, por aquí habrá algún objeto. Espérate. Es cuestión de usar a este hombre. Vamos más lentos, pero... Si hay algo cerca, pues nos lo dice. Por aquí no. Por aquí tampoco. Pues no. No hay nada. Vámonos de aquí. Ya, corriendo. Em... Grecia, Ani... Rocío Eliwers, Da corita y Anto. Perfecto Venga, vamos a que esta tía nos cure Cúrame Ya <ríe> Cúrame ya de ya Vamos a ir por aquí Que tengo la sensación De que como antes hablé con esa chica Me salté algo No, por ahí no se puede Pues nada Cogí el camino largo por gusto. Me cago en todo. <ríe> Fletching. Pues no, no te voy a atacar. Paso de ti. ¿Qué te parece, Fletching? Paso de... Tú pico <ríe> Bueno, pero aquí puede haber algún tipo de Objeto así Pero nada, vamos a pasar Salta, mi niño Salta Salta, ¡Salta! Ah, contra ti ya he luchado ¡Oh, coño! Pues nada, mira Lo vamos a ir dejando por aquí Mavi. Bueno, da igual, no te voy a capturar, te puedo sacar en huevos. No pasa nada. Vamos a ir dejándolo todo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estás suscrito, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.